Señores, y continuando pues aquí en el programa tenemos una importante noticia y también un importante invitada aquí en nuestra familia Telenor, y en este caso está con nosotros en la tarde de hoy, Yerian la Antigua, quien nos va a hablar de lo que es la semana saludable, un evento bastante chulo, en el cual todos tenemos que hacer hincapié en nuestras vidas. Bienvenida, Yerian, un placer. Gracias, gracias Camila, Angel. Villalona, todo el equipo de producción de este tan visto programa, Los Osobrosos. <risa> sí, activo. <risa> Aquí estamos, ¿verdad? Eh, para traerles buenas nuevas eh, sobre esta gran campaña de Semana Saludable. Así es, cuéntanos un poquito de, de qué se trata, es la primera vez, en un reencuentro luego de la pandemia, un poquito para que Así la población. Así es, mira, la Semana Saludable es una campaña que lleva a cabo una serie de actividades eh, tanto educativas como deportivas y recreativas también. Eso es durante toda la semana. Inicia el próximo lunes 13 de marzo y culmina el 19. Iniciamos con un acto de apertura en la Universidad Católica Nordestana y de ahí en adelante una serie de actividades, conferencias, tanto en la nordestana como en la UAS, actividades deportivas en diferentes puntos de San Francisco de Macorís y... El último día, el domingo 19, tenemos la gran caminata, el gran cierre, con una caminata, una, una ruta de ciclistas, eh, tenemos también una ruta de corredores y al final un gran festival. La caminata, eh, o sea, todas las rutas inician desde aquí, desde Telenor, domingo 19 a las 9 de la mañana y culmina... En la ciudad agropecuaria, en el salón multiuso de la ciudad agropecuaria, ahí tenemos de todo, tenemos regalos, tenemos concursos, tenemos ahí competencias deportivas, tenemos zumba, tenemos aeróbico, eh, baloncesto, voleibol, ajedrez, tenis, dominó, el levantamiento de pesas para los tigres que les gusta, ¿verdad?, la, el el fisiculturismo, bien. tenemos de todo. Y al final, una orquesta, ¿verdad?, que estará amenizando esa gran actividad. Es un pasadía, es decir, que usted puede ir con toda su familia. Eh, vamos a estar allá vendiendo comida saludable, evidentemente. Eh, es bueno que la gente sepa: no se permiten bebidas alcohólicas, no se permiten eh, cigarrillos. Y tampoco se permiten bebidas azucaradas ni gaseosas allá. Claro, porque es la semana de la salud. Sí, es, para que la gente lo sepa, ese sí. día no va a encontrar allá nada con azúcar que no sea natural. No, que no sea natural. Sí. Va a encontrar okay. un jugo. Con azúcar natural. Es como un maratón. Eh, sí, pudiéramos llamarlo así. para incentivar así. Lo que la salud y eh, ese exactamente. tipo de cosas. Entonces, miren, durante toda la semana eh, tenemos una serie de conferencias. Ya luego vamos a pasar por aquí a darles el calendario para que ustedes lo vayan informando. Es una semana completa. Desde el lunes hasta el domingo hay diferentes tipos de actividades diarias. Es decir, que tú vas a poder elegir si participas en todo o en alguna de ellas. Por ejemplo, claro. el martes tenemos una conferencia a las 7 de... Bueno, tenemos una actividad acá en, en el porvenir de la libertad, que es una actividad deportiva para todo el pueblo, ahí con, con el equipo, ¿verdad?, de, de entrenadores de el Colchín, ¿verdad?, que tienen, tienen publicidad aquí, las, nuestra gente de... Bueno... Eh, me la, me la, me la notan a mí entonces. Eh, sí Entonces, eh, también tenemos una conferencia esa misma noche a las 7 de la noche. Al otro día miércoles tenemos entonces una conferencia en la Nueva Estana sobre alimentación saludable y en la tarde tenemos una actividad deportiva en el, en el Parque de la Villa, totalmente gratis. Todas las actividades son totalmente gratis. El jueves, y es muy importante, tenemos un operativo que lo va a montar Salud Pública en el centro de diagnóstico de aquí de la salida a, a Nagua, donde las personas que vayan, Van a ser atendidos totalmente gratis y los medicamentos que les receten también son gratis. Es bueno que la gente lo sepa y que lo aproveche. Y así socialmente durante toda la semana, diferentes actividades y, como le dije, el domingo, la gran actividad, el gran cierre, la gran caminata. Tenemos los t-shirts, le, le, le envía ahí para que la gente los vaya eh, viendo, van a estar a la venta a partir de mañana, eh, entren a nuestras redes sociales para no dar publicidad a la gente, a ninguna empresa por aquí, verdad que entren a nuestras redes sociales y ahí van a encontrar toda la información que requieran. No, está súper interesante. Actividad. Sí, yo quiero verlo a ustedes en la caminata. De claro. hecho, voy a, vamos a venir por acá en la Semana Saludable para rifar algunos t-shirts para la gente que quiera Ay. participar. Y ustedes tienen que prepararse, comprarse sus tenis, los que no tienen tenis, sus pantalones, ¿verdad? Claro, claro. Eh, Deportivos. Claro. Y queremos verlo a ustedes en la caminata. Claro, no, claro. Eh, tú, eh. La, tú necesitas participar sí, en esta Semana Saludable. Realmente. Entonces, lo, el objetivo principal de la, de la Semana Saludable es incentivar a la gente. Pero es importante A la gente como enseñar. yo, por ejemplo. En diga. exclusiva, si la tienen ahí, muchachos, tenemos, eh, que es importante que la gente lo sepa, nosotros les regalamos a la sociedad una guía de alimentación saludable durante toda una semana. Es decir, te enseñamos, ¿verdad?, qué comer durante siete días completos, desde el desayuno hasta la cena. Okay. Esto lo prepara sí, bueno. la doctora Diana Paulino, quien es nutrióloga clínica, y es importante que la gente sepa que esta información es científica. O sea, no sí. es que nosotros nos la inventamos, sino que es un nutriólogo que prepara esta guía que está totalmente avalada. Y ahí está, en exclusiva ustedes la tienen a partir de la próxima semana. Ya estará disponible en redes sociales y a nivel físico también. Claro, tíramelo en el crincho, no sí. se puede, no se puede, no te lo vamos a traer, tranquilo, no se puede <risa> pedir más. Todo, sí. todo lo que se hace en Semana Saludable es totalmente gratis para la persona. Gratis para la persona, ¿verdad? Que, que, que hay muchas personas que quieren de que ah, quiero salir el lunes y que, ah, que aprovechen la semana saludable para integrarse Exacto. y exacto. entonces empezar una rutina y de ahí entonces queda, con, queda orientado ¿Tú ¿sabes de lo que es que... importante eso que tú dices? hay gente que no se motiva sí. y entonces la semana saludable por ser una fiesta ¿Verdad? Donde entra mucha sí. gente, uh -huh. te sirve de motivación, te sirve para, de motivación tú, para seguir. Para que tú inicies. Y ya ¿verdad? está orientado. Ahí, con claro, cosas, tiene pues. tiene tu, tu, tu cosa de, de lo que tú puedes comer, tú tienes, tienes tu guía. De... guía tienes la... ya ahí tú das el primer paso. Ya claro. tú diste un paso y, y, y bien importante, porque hay claro. mucha gente que inicia la, y, por, y por no iniciar la semana sin saber qué va a ser, cómo la rutina y ese tipo de cosas, le sirve la semana saludable para empezar. Así es. Incluso tenemos una conferencia el... que es muy importante el martes en la noche, que es sobre ansiedad en un régimen de alimentación saludable. Si tú estás acostumbrado a comer no saludable, a comer fritura y a comer grandes sí. cantidades en horarios, por ejemplo, no adecuados, cuando tú pasas a un régimen de, de alimentación saludable, te crea, te crea mucha ansiedad. Entonces tenemos sí. una conferencia con un psicólogo catedrático de la UCNE que nos va a enseñar... ¿Cómo manejar ese estrés y esa ansiedad que provoca verdad? el régimen de alimentación saludable para poder sobrellevarlo? Esa parte realmente es muy buena porque recuerda que la gente, eh, incluyéndome yo también, sí. que, que opinaba en esta parte, de que comer saludable es comer malo. Comer saludable es como, eh, ¿cómo te diría en esta parte? Comer saludable es como un martillo, como que hay todo, que lechuga, que tomate, qué cosa y por qué. Sino que es una vida alimenticia física y una salud que usted va a cambiar completamente. Uh -huh. Porque recuérdese que no solamente en el ámbito de la juventud, no solamente son las personas adultas que tienen problemas, sino desde de, de estas edades, en es donde uno más tiene que cuidarse, no llegar hasta a una edad eh, más madura de, de cuidar nuestro, nuestro organismo, es muy importante esa parte porque no es que uno tenga como hice sus pecaditos de vez en cuando, porque no es completamente pero saber cuidarse sí, y depende ya. del peso que tú tienes, porque cada cuerpo es diferente. La semana saludable lo que promueve precisamente eso, que usted se alimente, ¿verdad? Eh, que no es comer, se alimente de manera saludable durante siete días y que tú un día de la semana, tú puedas darte un gustito, como se dice popularmente, ¿verdad? Que si te quiere comer Pica pollo, una cuestioncita, un pero tú has pasado la semana entera comiendo saludable, sí. entonces te sacrificas, ¿verdad? Eh, rompes un chin ese día pero tampoco es que te vas a comer cinco pollos, no. sino que te vas a, coma, a, a comer una cantidad, eh, ¿verdad? prudente, para darte un gustito, y vuelves entonces el lunes e inicia de nuevo la, la, semana, la saludable, semana saludable completa. Que tiene que ser continua el año entero. Exacto. <ríe> Porque el maratón, o sea, el maratón no, la semana saludable es más para concientizar ese tipo de cosas Exacto. para que usted esté orientado de cómo llevar una semana saludable el año entero, Correcto. porque nada bueno, más no es una sola semana. Correcto, <ríe> así es. Ayuda mucho para iniciar. Así que sí. la gente que tenga activo, eh. Entonces, ¿qué día es la caminata? Para el día de la caminata es el 19 de marzo, domingo 19 el de domingo. marzo a las 9 de la eh. mañana. Nos encontramos aquí en Telenor y partimos hacia la ciudad ganadera agropecuaria de aquí de San Francisco a pie. de Macorís. Ahí estuvo la del año 2019, que fue la última que hicimos, luego viendo la pandemia, y no habíamos tenido la oportunidad de, de retomarla, y ahí estamos, ¿verdad? En esta magnífica caminata que sabemos que este año va a ser multitudinaria. ¿A pie? Sí, a pie, a pie. claro, porque montado no o sé, sea, no, hay ejercicio. No, no es y para Y para aclarar, ¿verdad? ¿No se necesita ningún tipo de registro para participar en la no, caminata? No, en la caminata no, ni en el... la caminata no, porque también hay que decir que hay una, una ruta de bicicleta, que es un paseo, ya está lleno, hay wow. una ruta para corredores eh, también, pero ya está lleno, y para la caminata no se necesita ningún tipo de registro. Eh, a las actividades ustedes pueden participar en todas de manera gratuita y sin necesidad de registro alguno. Ok, ahí okay. está la información. Es ya usted sí. tiene todo. Usted le tiene su guía con la nutrióloga, se orienta. Su calendario de actividades. Exactamente, eso es claro. totalmente gratis. Sí. Ahí no puede haber un pero, pero, pero pasa Ajá. absolutamente nada. Y nosotros, pues claro, eh, apoyaremos esta semana. Así que de pues, un mensaje de invitación a las redes sociales y ojan para que la gente asista. Miren, entren a nuestras redes sociales Semana Saludable RD y busque ahí todas las informaciones que usted necesita, pregunte todo lo que usted quiera y manténgase al tanto aquí en Telenor, es la plataforma matriz donde se están promoviendo todas las eh, informaciones que se van a estar llevando a cabo, incluso en este programa va a venir un médico, va a venir un psicólogo a hablarles sobre estilos de vida saludables de manera que van a estar enterados por todas las vías claro. y motivar Darle a que se preparen para la gran caminata el 19. Claro, claro, okay. allí estaremos. Así, muchísimas gracias, Yerian, gracias por estar con nosotros y compartirnos la semana saludable. Vamos a ver a Yerian con la promo para sí. que a todos se den cita a partir.